Bueno, de las mejores cosas que me ha dado la bicicleta, yo creo que a nivel eh, pues, físico-personal ha sido un tema, una, un medio de mantenerse uno en forma, eh, de poder hacer ejercicio con algo que a uno le gusta. Y lo segundo, que las personas que uno conoce eh, sobre la bicicleta. Eh, amistades que duran, digamos, trascienden porque los dos o, la, o todas esas personas tienen algo en común. Eh, mi novia la conoció en una bicicleta en un evento de ciclismo, entonces digamos que no, es, es algo que siempre ha estado en mi vida eh, de alguna u otra manera.